Hola que tal, aquí estamos en un nuevo video y hoy les voy a enseñar a cómo obtener box gratis Bien, primero lo van a pip.locash.com Si están viendo este video en 2022 no les va a funcionar, advertencia Bien, locash.com, ppdpdlocash.com y la acá yo estoy buscando el link pero no encontraba loca.com bien van aquí y pim, pim. Voy No encontrar esto y lo primero que voy a hacer es hacer una de estas es miles así que solo me queda algo o sea listo así que nos vemos próximamente Fiam. Necesario, estoy jugando Minecraft. No, estoy jugando Minecraft. Sé que no me saca el. Estoy jugando Minecraft 0.0.4. Aparentemente, eso es Minecraft 0.0.4. No tengo autoclick. No quiero usar. Y bueno, vamos después con robots bueno, aquí estamos de vuelta con lo de los robux Y acá, si hace count Se va el code Hill. Acá Ves un video Preferiblemente Uno que esté subido recién Y pones acá el código Voy a poner Carlo Carl Este código no es válido Porque... Saludos, muy buen. Bien, y hasta la próxima. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!